Si ha sido víctima de un amarre, un conjuro, una maldición o un trabajo de magia negra, no se pierda exponiendo el mal. Quédese con nosotros y libérese. Y hoy, en Exponiendo el mal. Casa, casa, casa, véalo. Véalo acá. acá, acá véalo acá. acá. Hola amigos de América Latina, bienvenidos a este programa Exponiendo el mal. Como ya vieron, en el día de hoy vamos a descubrir otro amarre. Vamos a eh, desenterrar un amarre de amor realizado con tabacos. ¿Qué fue lo que sucedió? Este caballero empezó a notar algo extraño en él. Empezó a notar que se sentía mareado, que le daba vómito, náuseas. Y sentía una dependencia loca de su pareja sentimental. Esos son los síntomas de una persona, de un caballero Cuando le han haciendo una amarre con tabacos Un amarre de amor con tabacos Conocido en algunas regiones del mundo Como enchamicamiento o enchamicado Algunos brujos eh, o esoteristas le llaman Lo vamos a enchamicar Cuando usted le diga que está enchamicado Es porque le realizaron un amarre de amor con tabacos Vamos a estar en este hogar Y vamos a descubrir O a exponer mejor ¿Cómo realizar este amarre de amor? Lo vamos a desenterrar, para que ustedes mismos lo vean. Voy a hacer un paréntesis como siempre y voy a hablarles un poco, antes de ver el video, de qué es un amarre de amor con tabacos. ¿Cómo se da cuenta uno que le están haciendo un amarre de amor? ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a hablar específicamente de lo que vamos a tratar en el día de hoy, del amarre de amor con los tabacos. Cuando usted caballero siente una dependencia loca, o dama, una dependencia loca por su pareja sentimental de repente siente mareos siente dolor de cabeza constante es más, esa es su trabajo o sea su casa, y siente olor a cigarrillo, sin que nadie esté fumando en su casa eh, le da fastidio cuando alguien se acerca fumando o, o simplemente siente sabor en la boca eh, a nicotina le dan ganas de vomitar náuseas dolores de cabeza constantes y cuando está durmiendo, no consigue el sueño, es porque algo está funcionando, algo no está funcionando, perdón. Es porque hay de por medio un amarre de amor. Y los síntomas son que es un amarre de amor hecho con tabacos. ¿Verdad? ¿Cuál es la finalidad del amarre de amor hecho con tabacos? Envermar a la persona y para que esa persona no tenga espacios para pensar en otras personas. Para que no tenga eh, espacios en su mente. Sino únicamente pensar en su pareja sentimental Y en lo que está sintiendo en ese momento En mejorarse de salud Porque su salud no va a estar bien Aunque no es nada grave Pero sí es muy común un dolor de cáncer constante Unos maridos constantes Unas ganas de vomitar constantes Así pues, que eso es lo que hace Que la persona se vuelva dependiente y así funciona un amarre amor con tabacos Enfermamos la persona ¿Verdad? Pero de una manera leve Para que esa persona Simplemente no quiera salir con, otro, con las amigas, no quiera salir con otros con, con amigos, no quiera salir a ningún lado y estar únicamente al lado de esa pareja. Así funciona este mar de amor con tabaco, con tabacos. Ya les hablé de los síntomas caballeros que me están viendo en este momento. Si están viendo esos síntomas, pues es bueno que tomen cartas en el asunto. aquellas personas interesadas me pueden contactar al 326 96 28 16, código país 57 para más información. Eh, vamos a ver el video de lo que descubrimos en este hogar. Bueno, ya estamos acá, en el hogar de ese caballero. Por la sintomatología que él viene presentando, nos da a entender que es un enchamiscamiento o un amarre con tabacos. Por la sintomatología que él viene presentando. ¿Verdad? Y los amarres con tabacos se tienen que ubicar siempre en la habitación de la pareja por eso estamos acá y vamos a, aprovechando que la pareja de ese cayó no se encuentra y él quiso que viniéramos a buscar él se encuentra detrás de cámaras y vamos a buscar con el permiso de él vamos a escarbar en su cama a ver qué es lo que encontramos toca de todo digo su esposa, ¿no? perdón caballero, pero eso se trata y usted tiene que hacer esto en casa Tiene que hacer esto en casa en, por ejemplo acá encontró esa cintica eso es una evidencia que muy posiblemente con esa cinta estuvieran lo amarrados los tabacos eso es un indicio de que efectivamente está acá a ver ustedes tienen que hacer eso periódicamente en casa revisar que el colchón tenga rotos si tiene rotos miren la cinta que encontré nos va a indicar que con esa cinta pues posiblemente lo tienen o han estado cambiando de cinta busquen en el colchón rotos que se puedan presentar que pueda tener el colchón porque los rotos también ocultan estos amarres bueno, por aquí por el colchón se ve todo muy bien, no hay nada vamos a buscar acá es que... Es que... Bueno, perdón vamos a buscar unas almohadas Nada Vamos a buscarle la otra Si aquí no encontramos Tocará volver después Porque muy posiblemente Lo saco para hidratarlo Para llevarlo del brujo A que lo recargue Acá está, acá está Acá está, véalo Véalo acá Véalo acá Aquí está Aquí está Aquí está el amarre sí, Efectivamente con dos tabacos en chamicamiento Vamos a tapar un poquito ¿Se asustan? Creo que sí? Bueno Listo, Entonces Ese es el amarre que encontramos En esta casa, perdón Don Alberto que le di la casa un poco desordenada Pero de eso se trataba, verdad Entonces vamos al consultorio Y hablamos Ya oían ustedes que con dos tabacos se puede realizar un amarre de amor que llevó a ese caballero a sentir mareos, náuseas, malestares y una dependencia permanente de esta persona. Aquí que toca hacer toca tumbar ese trabajo, ya que sabemos de qué se trata. No es lo mismo tumbar un trabajo con monicongos, tumbar un trabajo con, con muñecos vudú, con cabello, con eh, prendas íntimas tumbar un trabajo con tabacos, todo se tumba de una manera diferente. Por eso es importante saber de qué se trata el trabajo. Hay trabajos que son espirituales, que no hay nada en tierra, que son netamente espirituales. Pero, como ustedes vieron, este es un trabajo amar de amor material. ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar un tratamiento con este caballero. Ya es decisión de él si continuar con ella o no. Aquellas personas que estén interesadas en contactarme, no tener más información, lo no pueden hacer... Al WhatsApp 320-696-2816, 320-696-2816, código de país 57, Colombia. Es todo por el día de hoy, este es el programa Exponiendo el Mal, les habló Víctor Damián Rosso, atrévete y déjate de sorprender. Hasta aquí, Exponiendo el Mal. La próxima semana nos encontramos y recuerde que la maldad existe.